Muy buenos días a todos los seguidores del canal de Movimiento Civil. Hoy os traigo información actualizada sobre el precio de Bitcoin y del mercado tradicional. Vamos a ver qué ha ocurrido después del gran desplome que tuvimos hace dos días cuando el SP500 y también Bitcoin cayeron a niveles inferiores, de prácticamente de mínimo que no alcanzaban desde hace unos meses. Hoy tenemos a las criptomonedas en verde. Tenemos todo en color verde. Tenemos a Bitcoin. Tenemos a Ethereum, que ha subido un 4,32%. PNB, Solana, 2XRP, es decir, prácticamente todas menos las stablecoins están subiendo en el día de hoy. El famoso rebote del gato muerto, que tanto se menciona en el mundo de las criptomonedas después de que se produzcan desplomes tan brutales. Ya saben que los gráficos dentro de los mercados funcionan a través de ondas, ¿no? tanto de subidas como de bajadas. Y esto ha sido un ejemplo más de cómo funciona el mercado. Bueno, si nos vamos a los índices, al mercado tradicional, vamos a poder observar que el Nasdaq se sitúa ahora mismo en los 11.939 puntos, 1940 11 para ser más exacto, y desde mi punto de vista la proyección va a ser de una leve subida a la zona de la media para seguir cayendo. ¿eh? Eso en el mercado tradicional. También el SP500 se está comportando de una forma muy parecida o similar al Nasdaq, que se sitúa... Ahora mismo en torno a los 3.899, 3.900, ¿eh? para ser más exacto. Mi proyección es de subida para el SP, leve subida para seguir cayendo, para una continuación bajista, ya que estamos como ya saben en bear market y la situación económica a nivel mundial no pinta, no pinta nada bien, ¿eh? principalmente porque estamos en una crisis brutal, una crisis de deuda. Y desde el año 2008 no se veían estos niveles. De hecho, el 2008 se va a quedar en pañales para lo que va a suceder ahora con el mercado tradicional y también con las criptomonedas que están sufriendo la mayor crisis desde su aparición por el año 2008-2009, principalmente Bitcoin, ¿no? que es una cripto que está sufriendo bastante. Ha perdido un 80% de valor desde sus máximos históricos desde los 69.000 dólares. Pero si nos vamos a la zona de, del índice de miedo y codicia, vamos a poder observar que todavía estamos en miedo extremo. Vamos a tener miedo extremo. Estamos en niveles incluso superiores a los que estábamos ayer cuando os comenté que nos situábamos en aproximadamente los 21 puntos ¿eh? en el índice de miedo. Y hoy, como vais a ver en, en, en pantalla, nos situamos ya en niveles incluso superiores eh, en niveles de 23 puntos. O sea, que imaginaros cómo está el mercado, cómo están los inversores y cómo están todas aquellas personas que invierten dentro de la renta variable. Está sufriendo bastante la renta variable. Comentaros también, y muy importante, que mañana tendremos cita en el calendario económico. Mañana tendremos una cita muy importante a las 2 de la tarde con el FOM. Eh, mañana hablará el FON, hablará la eh, Reserva Federal de Estados Unidos y habrá subida de tipos de interés. Eso puede beneficiar al mercado ya que, desde mi punto de vista, el gran desplome que sufrimos hace dos días viene principalmente porque ya el mercado tenía descontado esta gran eh, bajada, es decir, eh, esta subida de tipos que probablemente podría llegar a ser más agresiva de lo que podamos llegar a imaginar. Eso ha podido hacer que el mercado caiga de una forma más repentina de lo que podríamos incluso haber imaginado todos nosotros. Así que si entráis aquí en el calendario económico, en Bitfinanza o en Investing.com, podréis observar los horarios, podréis observar eh, principalmente que mañana a las 2 de la tarde, si os vais al, al día, es decir, mañana al día 21 de septiembre, a las 2 de la tarde tendremos eh, charla de Powell y ahí eh, veremos a lo que ocurre, ¿no? Veremos a ver qué ocurre con la situación, ¿no? Eh, aquí tenemos el comunicado del FOM a las 2 de la tarde, lo tenéis aquí en pantalla, y a través de esta página podéis obtener toda, toda, toda la información. Eh, y ya por último, quisiera dejaros con eh, los links de la descripción de este canal de Movimiento Civil. Tenéis el link de vinex donde podéis operar conmigo, ya podéis hacerlo. Yo soy trader profesional. Y en esa página me podéis encontrar. Esa es la plataforma de BinX. Vais a poder obtener incluso descuentos por hacerlo y vais a poder obtener un 90% de ganancia de todas las operaciones que hagamos de forma exitosa. Abajo tenéis también las diferentes redes sociales donde podéis seguir a este canal y compartir los análisis que hacemos. No olviden darle un like a nuestras publicaciones y a nuestros vídeos y compartirlo en las diferentes redes sociales. También tenemos nuestra Academia Blockchain donde ofrecemos cursos básicos y avanzados para aprender sobre el mundo del trading y de las criptomonedas y eso va a poder beneficiar a muchísimas, muchísimas personas que operen con nosotros. Así que sin más, daros las gracias por estar un día más con nosotros y esta tarde nos veremos en el primer directo que voy a realizar eh, dentro del mercado donde veremos una alta volatilidad. La volatilidad que se espera es muy alta debido a que mañana, como ya he mencionado, habla el Fondo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.